¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Hoy día vamos a conversar con un viejo amigo. Hacía rato que no nos veíamos, así que vamos a tener mucho de qué hablar. Pero vamos a conversar específicamente, más bien sobre el tema de la violencia. Ustedes saben que, según las estadísticas de INE del 2021, hay extranjeros residentes en Chile sobre 1.400.000. Muchos vienen, la gran mayoría de Venezuela. Le siguen de Perú, Haití, Colombia. ¿Es Chile un país que sufre racismo, que tiene xenofobia? ¿Por qué ha aparecido tanta violencia, tanta intolerancia? ¿Hay discriminación? ¿Apareció un conflicto y lo tratamos de solucionar de una manera violenta? Bueno, aquí vamos a tener todas las respuestas con don Claudio Conejo. ¿Cómo estás, Claudio? Qué gusto de verte tanto tiempo. Muy bien, pues yo muy bien, es gusto de, <coughs> perdón, es gusto de verlos eh, y verte a ti, Miriam. Sí, hace alto tiempo eh, sí. he estado con tanto trabajo, alta, alta pena, pero bien, pues hablando de este tema es que nos ha ido impactando cada vez más, eh, siendo impactados, eh, Siendo maltratado también por el virus, por todo lo que ha ido pasando. Entonces, este maltrato llega a nuestras fibras más profundas. Pero espérate, espérate, espérate, espérate. ¿Está? Cuéntame primero cómo te trató la pandemia, cómo te ha tratado. ¿Pasó ah, lejos de ti? Eh, por suerte en casa no nos ha dado a nadie todavía. Ya tengo las tres, cuatro, cinco vacunas, no sé, todas las que hay que tener las tengo. Así que, eh, bien. Bien. Eh, yo trabajé en un colegio que dejé de trabajar, así que me dedico solo a la consulta ahora. Hoy las horas completas en consulta. Aquí en sí, veo lugar. que veo que tienes ahí un paciente allá atrás que se que de esperarte. Sí, a él no le fue muy bien en, en este trabajo. <risa> <risa> <risa> Oye, bien, qué bueno, bien. así que no, no, no has tenido, no, no tuviste ningún drama cerca, digamos, eh, no de haya pasado de de tu familia de por de no, mis padres también se han cuidado, tienen más edad, pero están ahí tranquilitos, bien, se cuidaron, se cuidan muy bien. Así que no, todo, todo perfecto. Entremos en materia. Yo hablaba en un comienzo, al principio, que, eh, a ver. Nosotros respondemos hasta un, ante un conflicto, yo no sé si es una cosa solamente de, del chileno, pasa en todos lados, pero ante un conflicto nosotros tratamos de resolverlo, pero en forma violenta. No hay conversación, no hay decir, oye, por último, oye, a ver, explícame qué está pasando, por qué pasó esto. ¿Por, ¿por qué somos así los chilenos en general? Y no solamente estoy hablando del tema de la xenofobia que ha pasado ahora, todo el, el drama de Iquique y de la zona norte, sino que hablando de cosas casi cotidianas. Eh, un topón en un auto implica que te sacan una pistola y te pegan un, un, un balazo. A ver, ¿cómo, cómo se explica esta, esta nula resolución de conflicto? Se explica desde el ángulo que... ¿Cuántas veces nos han enseñado a manejar emociones? Todos tenemos emociones, es decir, es parte de nuestra vida tener emociones. Somos seres emocionales. Eh, está a la base, está conectado con el instinto de sobrevivencia. Pero nos enseñan a ser racionales. No a manejar nuestras emociones ni a conocerlas. Y ahí se produce, se siente, se separa eh, el mundo de la lo cognitivo, lo racional y lo emocional. Si demostramos emociones, somos débiles, las mujeres son lloronas, los hombres tenemos que ser firmes, rudos y nunca llegamos a conectar esas dos cosas. Ahora recién se está hablando de lo socioemocional a nivel educacional, se está hablando recién de lo emocional como un proceso de empatía o asertividad, con, con cuatro conceptos tenemos que entender toda la realidad del ser humano y lo enseñamos en las universidades. Pero lo emocional tiene que ver, con, como te decía recién, con lo instintivo. Y cada vez que siento que estoy en conflicto, voy a atender primero a sentir que me están pasando a de llevar. Después viene un proceso de razón en donde yo freno esa emoción y digo, a ver, me están pasando a llevar, sí y de ahí tengo que hacer un esfuerzo grande para ponerme en el lugar del otro y pensar qué es lo que el otro siente. Pero en ese proceso no todos logramos salir bien parados porque tengo que salir de mí y lo que me están embargando en este momento es la emoción de que me están pasando a llevar de que el gobierno eh, no da las platas, de que eh, la pandemia me está matando, de que esos de no sé qué color rojo, azul o negro se están viendo a, a nuestro país y yo soy blanquito y rubio ¿No es cierto? O que eh, nos vienen a quitar el dinero, el alimento que tenemos. Eh, es decir, aparece este sentido de pertenencia, el sentido delegario que tenemos, no solo como personas, sino como animales. Los animales, algunos atacan individualmente, eh, en la selva escondidos, son solitarios. Las pirañas son más chiquitas, por tanto necesitan comerse una persona, pero en conjunto, porque una solita no va a hacer nada. Uno se saca de pirañas, son como de tres centímetros. Está por la pedaña, he visto en el problema, cuatro <coughs> centímetros. Pero cuando son miles, estoy perdido. Y en esta sensación, en donde sentimos que estamos siendo atacados, como seres gregarios, como jaurías, atacamos juntos. Y cuando ataco, pierdo la capacidad de pensar, porque solo me invade la sensación de que me van a destruir. Por eso es, que... Perdona, eso explicaría de alguna manera el que cuando uno eh, hace, por ejemplo, no sé, por decirte una barricada eh, tú te escudas o de alguna manera estás dentro del sentimiento de la masa y está eh, no estás eh, eh, actuando por sí mismo, sino que protegido de alguna manera en el anonimato de un grupo de personas Sí, exactamente la masa tiene esa característica en donde la capacidad racional ¿no es cierto? La capacidad de de pensar que está aquí adelante la corteza frontal, que es lo que me permite a mí entender las cosas, que esta parte se apaga porque se activan otras áreas más emocionales, más intuitivas, que apagan esto porque estoy en modo de animar. Pierdo la razón. Porque siento que todo en el ambiente se pone como agresivo y debo sobrevivir. Y ahí como somos seres eh, gregarios o sociales, eh, necesito el otro para poder expresar esa injusticia que ya no la pienso, sino que solo la actúo, y la actúo como una barricada o como un carabinero matando a alguien, porque ella no tiene que ver si son carabineros o son de derecha o de izquierda, eh, desaparece la persona, la persona que es la característica propia de pensar, de razonar, de discernir, y queda las otras áreas más profundas que tienen que ver con lo instintivo a ver, ya no pensando en la masa, en un grupo de personas sino que en el individuo cuando somos chicos por ahí por los 2, 3, 4 años nos suelen dar pataletas ¿no es cierto? vienen sí. unas pataletas terribles ante que yo quiero algo y no lo obtiene porque el papá a la mamá le dice que no se puede o no quiere o no, no no es conveniente, le vienen unas pataletas horribles, un berrinche. Eso se supone que se nos va pasando en la medida que vamos creciendo, pero parece que no es tan así. ¿Es verdad o no? ¿O es una percepción mía nomás? Yo te he visto a ti con pataletas mías. <risa> <risa> siempre vamos a tener pataletas la diferencia es que el niño como decíamos, las conexiones neuronales, su capacidad de análisis síntesis, de procesar la información, de entender un montón de cosas no está construida todavía por eso viene la emoción, el instinto de que esto me va a destruir mi mamá me va a destruir porque no me compró el dulce y, y ataco y apunto a pie a la mamá, salgo corriendo me tiro al suelo, grito, lloro, pataleo porque es su forma de comunicar un desagrado. Va adquiriendo lenguaje a los tres años, dos años, ya está diciendo algunas cosas, al año ya está recluseando, y en la medida que va teniendo lenguaje y va comprendiendo, cuatro, cinco años, el niño ya puede postergar un poco su necesidad para un rato más, y como las mamás saben que en un rato más no llega porque el niño se lo olvida, así que pasando ese ratito ya la mamá se salvó, eh, pero el niño va comprendiendo. Ahora, van creciendo pero si la sociedad es hostil, si el medio el que digo, eh, aprendo a defenderme en donde nadie me enseña a dialogar, o en donde mi diálogo es, cae en, en cualquier lugar y nadie lo toma en cuenta, voy a sentir que estoy siendo pasado a llevar y puedo ser muy tímido o muy agresivo. Y agresivo porque se activa o, o se desconecta mi capacidad de pensar y aparece nuevamente el instinto. Por eso seguimos con pataletas, y seguimos con pataletas muchas veces. Sin embargo, como tenemos, teóricamente, la capacidad de pensar, la razón, eh, tenemos pataletas más elegantes, donde, donde yo digo, mira, no estoy muy de acuerdo contigo, me gustaría que hiciera lo que yo pienso, porque si no, mejor no te doy más programas de televisión. Es decir, en la pataleta, pero disfrazada con elegancia, con palabras, suena bonito, pero esto quiere decir, oye, no me ataste, pues cortala. Porque siempre me dicen, <risa> Bueno, uno va aprendiendo el poder de la negociación, a lo mejor, ¿no? Eh, eh, bueno, y eso es, lo que ha faltado, eso es lo que ha faltado últimamente. Y lo otro que yo he hecho mucho de menos es la palabra respeto. Parece ser que no la conocen mucho hoy día, ¿no? Porque siento que el respeto tiene que ver con cómo nos educan. Y la educación en general, a nivel, aquí le corresponde al gobierno, porque somos producto de la educación sistemática que recibimos en los colegios y en todas partes. También a los medios de comunicación que también nos educan. Y después hay un porcentaje que es el sociocultural, en donde me muevo con mis padres, con mi familia, con mi cultura, con mi herencia familiar, con mis traumas, es decir, son varios elementos. Pero, eh, ¿cuál es la labor de, del gobierno expresado en educación? En educación inclusiva para todos, como se dice, y todas los, las consignas que aparecen, Pasa por esto que decía yo, los socios ¿Cómo educamos al niño a que pueda expresar? En esta clase de Zoom eh, tienen que estar los niños con el micrófono apagados. O sea, lo único que tiene un niño es hablar, gritar, no decir, eh, profesor, yo quiero opinar, ¿eh? y apagar el, el micrófono. Es decir, ya, ahí también vemos un poder. ¿Sí? Y una, inhibir, una inhibición. Hay cosas técnicas, de, es cierto, porque si prende el micrófono en la casa de cinco niños y el perro ladrando, echa a perder todo el... Sí, está bien, o sea, se entiende eso. Pero eh, ahí hay una limitante, es ¿sí? decir, ¿cómo certificamos una cosa por otra? o ¿Cómo damos cinco minutos para que todos prendan los micrófonos y uno saluda al compañero del otro otro? sé ¿cómo intercalar esas cosas? Eh, esa educación siento que no está centrada en conocerse emocionalmente. Si a ti te agrada algo, lo vas a repetir. Si no te agrada, vas a rechazar. Y por eso el profe castellano me cara, era el viejo tal, por cual, hijo de su mamá. ¿Por qué? Porque la experiencia con el profe castellano significa algo traumante, en donde no he sido considerado, en donde no he sido validado. Y cuando tengo acá un, un paciente que trabaja en gendarmería, él decía que su labor de gendarme no es como de repente se ve, porque él, y, y él me recalcaba y otros gendarmes, y muchos gendarmes, se llevan muy bien con los internos y hay respeto y cuando se ven por la calle se saludan y se saludan con cariño porque el gendarme le da cariño le da, le da esa dignidad al interno y aunque sea el más malo de todos esa persona recibe ese afecto esa, ese sentido de identidad que lo hace único entre todos los más internos y él lo agradece entonces pasa un poco por lo que decías tú, el respeto. Pero el respeto no es que, buenos días, buenas tardes, pasen el... No, esa es la formalidad. El respeto tiene que ver más bien con esto de sentir que el otro es un ser válido para mí. Pero eso, ¿quién lo enseña? ¿Dónde se enseña? ¿Hay universidad para enseñar eso? Respecto a eso mismo, a ver, eh, tú dices que eh, vendría todo el problema de la, la enseñanza, eh, desde chiquito, digamos, que no, que no se tiene eh, hoy día en, en, en los colegios, y que es un problema de Estado, y que además es un problema de la familia, y que es un problema del entorno, y que en buenas cuentas es de todos, ¿no? Eh, pero siempre estamos diciendo que, a ver, otra persona haga algo. Eh, alguien tiene que hacer algo, porque esto tiene que detenerse, ¿no? Eso lo he escuchado. Alguien tiene que hacer algo. En publicidad, en televisión, en publicidad, alguien tiene que hacer algo, como lo que dices tú. No eso, algo. eso lo escucho a cada rato de distintos seres humanos, desde personas que opinan hasta autoridades, ¿no? Sí, hay que hacer algo. Ahora, entonces, ese hacer algo se traduce, con respecto de las autoridades y, la, y, y los políticos, en hacer leyes. ¿Qué hacen esas leyes? Esas leyes son restrictivas, porque en general es no haga esto, no haga esto otro, y si lo hace, se va a ir preso, o le van a pasar cosas terribles, o le van a pegar, no sé, un coscorrón, alguna cosa, pero alguna sanción va a tener. Eh, eso puede ser a lo mejor para el momento, pero a largo plazo, ¿quién ve eso a largo plazo? ¿Cómo se traduce eso a largo plazo? tal como tú dices, todos a nivel legislativo y político están siempre hablando lo que tú dices. Hacer leyes para frenar, para frenar, para frenar. Eh, en los colegios también hacer reglamento interno para frenar, para frenar. Y pareciera que todo funciona a partir de las leyes. Pero eh, quizá el camino va por otro lado. A acá en la consulta uno ve pacientes que les va mal en la vida porque son agresivos, porque... Eh, están consumiendo drogas porque hacen daño a otros, eh, toman el todo por las altas y ellos son el todo. Es decir, son capaces de ellos mismos mirarse y decir, tengo que producir un cambio en mí. Y cuando se dan cuenta de su cambio al mes, a los dos meses, su cambio es tan potente que el entorno empieza a cambiar. La mamá, la esposa, los hijos empiezan a cambiar y disminuye la agresividad en forma considerable solo moviendo una pieza. Solo moviendo una pieza. Pero también hay estigma si voy al psicólogo o si comento esto con los amigos o con la familia eh, no sé, también hay cosas que que no manejamos o que no sabemos cómo acceder a eso porque alguien tiene que hacer algo sí, pasa por uno. pero ¿cómo, ¿cómo yo cambio algo que he intentado cambiar? que sé que debo cambiar y que no quiero y cuando quiero cambiar no me resulta y cuando empiezo a cambiar no me creen entonces la persona empieza a quedar atrapada, porque en general todos se dan cuenta en lo que estamos bien en lo que estamos mal, cada uno tiene una conciencia más o menos eh, buena para decir, sí, estoy complicado en esto. Y respecto de eso, a ver, hay personas que tienen acceso a un psicólogo y que tienen a lo mejor el, el, el entorno que lo apoya, ¿no? El entorno familiar, el de, de los amigos, etcétera. Que, que, que lo apoyan y, y muchas veces a lo mejor son esas personas las que le dicen oye, anda and, a anda verte, <ríe> no, eh, porque en realidad estás mal en algunas cosas. Pero no todo el mundo tiene acceso a, a, ese, a ese tipo de tratamiento, a ese tipo de acompañamiento ¿no? que dan los psicólogos, ya sea a nivel de colegio, no sé si todos los colegios por obligación deban tener un orientador o un psicólogo que esté en eh, per, eh, forma permanente, digamos, o que vaya de visita de repente. ¿Qué pasa con aquella gente que no tiene acceso a esto, que no tiene el apoyo familiar? Eh, ¿Cómo salen del tema de la violencia? Porque, a ver, un, un muchacho, que, un niño, un joven, eh, que, que se crió en, en, en ese entorno, lo va a ver lo más normal que hay, ¿no? Y va a seguir y va a continuar así, y va a creer que así está bien y que todo el resto está mal ahora en esto mientras me preguntabas buscar la respuesta porque tú me haces preguntas y el montón de respuestas que no tengo que tengo que pensar en el camino así ¿Qué me está preguntando la vida? ya y dentro de esto eh, pensé en tiempos regulares eh, existen las parroquias las iglesias iglesia mormona evangélica cristiana el nombre que tenga existen scouts existen grupos folclóricos eh, hay mucha vida social en los barrios también sin pandemia, obviamente pero en esa vida social sin pandemia eh, esos centros juveniles que había antes, esas agrupaciones escuelas de verano eh, que organizan distintas organizaciones esos, eh, lo, los trabajos que tienen eh, esas casas de veraneo que te, antes existían en donde partía la familia hay espacios sociales que están diseñados para poder ayudar a esta socialización que no tienen un costo mayor, que son bastante baratos o gratis incluso, que permiten que nos encontremos con otros seres humanos bajo la guía de alguien que tiene una visión un poco mayor que la de los integrantes y que nos va entregando algunas pautas de convivencia y desde el aprendizaje desde el amor, desde el cariño desde el juego eh, y esos eh, son muy enriquecedores están, están eh, las la ollas comunes, prestan un servicio, pero generan una nobleza al interior de los que participan ahí, eh, buscando una meta, sintiéndose que son útiles, sintiendo que están haciendo algo con un prójimo, es decir, hay cien mil cosas que están sucediendo todos los días también. Bueno, respecto de eso mismo, tú topaste un, el punto de la solidaridad. Eh, ¿Somos solidarios realmente los chilenos? Porque cuando hay un temblor, cuando hay un, perdón, un terremoto, digamos, que queda la embarrada, o cuando viene un tsunami, deja la embarrada, o cuando hay algún tipo de... Cualquier cosa de, de fenómeno natural. Los chilenos nos ponemos al tiro y metemos plata para la misma Teletón, metemos plata, compramos los productos que están asociados, eh, damos ropa, damos alimento, etc. Pero parece ser que para el extranjero como que no tenemos esa misma solidaridad, porque si bien es cierto, hay personas que están haciendo estas mismas lo que dices tú, ollas comunes eh, y están de alguna manera acogiendo a aquellas personas que vienen arrancando de otros países eh, no, no, no sucede lo mismo eh, con, en, en la mayoría de la gente no la gente se está sintiendo invadida, a ver, veamos ambos lados el lado de la gente que está viviendo, que toda la vida vivió en Colchán, en Iquique, en Atofagata, en Calama, en esa zona. Y veamos ahora la gente que viene llegando y que quiere participar de eso. Ambos también tienen razones, ambos tienen culpas, ambos tienen eh, a, a, alguna forma de tener que convivir. ¿Cómo, cómo se logra eso? De la imagen tal como lo planteas tú, partimos desde la premisa de que hay inocentes y culpables, los de Corchanes o los inmigrantes. Pueden ponerle signo más y menos a cualquiera, o a los dos. Pero mira la imagen mientras decías eso, el circo romano, en la concepción típica que uno maneja, el león y el tipo tratando de sobrevivir el culpable es el león que se ha comido al soldado, o el soldado que mató al león. Yo creo que el culpable es quien creó el circo romano para meter a esos dos personajes dentro. Y terminamos después peleando entre, los, entre el león y, y soldado, y no son ellos los, los que generan el conflicto, son las políticas que yo no entiendo nada de política, así que yo voy a hablar por tontería aquí, pero viene desde otro lado donde surge el problema, el conflicto. Es decir, ¿por qué hay países donde la gente tiene que irse buscando nuevas posibilidades? Eh, ¿Por qué eh, hay países que acogemos y no tenemos los recursos o, o todo el aparataje para recibir gente que llega? Eh, yo creo que esos son los grandes temas. Y al final mostramos el, el, el, cómo pelean unos con otros. Mostramos el detalle en donde sí hay daño, sí hay gente que, de Cochane que está siendo maltratada por una invasión que lo que reclaman es cierto que ya ha sobrepasado todas sus fuerzas porque quizás tuvieron paciencia, tolerancia, quizás dieron un pan, quizás cogieron en su casa hicieron muchas cosas pero ahora es como una obra de un wolf se llama Los Invasores no sé si la habéis visto alguna obra, la en donde se pasaban todos los pobres de la orilla del río Macos para otro lado, estaban los ricos y se meten en las casas y empiezan a tener poder y empiezan a manejar todo eh, en esa desesperación en donde no sabemos cómo hacer, pero eh, siempre terminamos culpando a los más débiles, o poniéndolos en signo a los más débiles, pero ellos son producto de políticas que escapan a ellos. Cuéntame un, un, un poquito, a ver, ¿cómo, qué, ¿qué dirías tú? Tú dices que no sabes de política, que no opinas tampoco sobre el tema, pero... Eh, ¿Qué hacemos, por ejemplo, ahora te voy a sacar de la parte de, de, de la migración, eh, de las respuestas desmedidas que damos? Hace muy poco tuvimos el caso de una, un, un muchacho, no sé si era culpable o no, pero parece ser que pasó a llevar un, un espejo de un auto, de una moto o de algo, y eh, la persona que lo increpó... Eh, fue y le, y le disparó y terminó muerto. O sea, eh, es tanta la, la rabia que tenemos asociada a nosotros que, que creemos que no nos pueden ni tocar porque eh, tú pasas a llevar a alguien en, en la calle sin querer eh, y te responde de esa forma tan desmedida. Sí. ¿Cómo salimos de eso? Nos, nos vamos todos, nos inscribimos... ¿Te pedimos horas? No tengo más horas, estoy lleno de, de, de pacientes, pero, eh, pero es, es como eh, le damos posibilidad de que las personas se expresen, pero no en la calle que ya lo han hecho y ha, ha producido cambios políticos importantes, pero esa es la primera, la primera batalla que se da, eh, esta otra batalla es la que tú dices, que es la batalla más silenciosa, pero que va a tener mayores frutos a, a posteriori eh, que es como eh, volvemos a, a a revitalizarnos en nuestra esencia que es la esencia del ser humano de la persona que es la que es capaz de sentarse, dialogar que es capaz de mirar a los ojos eh, ponerse en el lugar del otro entender que quizás el otro también tiene razón eh, creo que ese es el viaje que tenemos que hacer que lo hemos perdido porque estamos tan llenos de de impactos negativos que terminamos creyendo que lo que hago yo es mi sobrevivencia y si le agregamos la droga y todas estas cosas, entonces eh, tenemos mayores elementos para poder eh, andar con la mente embotada, con la capacidad en embotada y, y ahí nos perdemos aún más. Yo creo que ahí tocaste un punto que a mí me gustaría hacer una mini reflexión respecto de estamos bombardeados, dijiste tú, de impactos negativos ¿Quién nos bombardea? ¿Por qué estamos tan bombardeados? Como decía antes, estamos bombardeados por, por todos lados. Eh, de jaguares pasamos a ser gatitos eh, o pajaritos eh, muertos de hambre. Eh, no, nos hicieron creer cosas que no eran tan ciertas. Empezamos a ver realidades que eh, el ministro Mañales ni siquiera las conocía él y no porque sea ignorante o, o sea desubicado sino que Supongo porque hasta él creyó cosas que no eran tan ciertas y de repente aparece gente que nos muestra otro lado de la vida, que estamos desconectados, insisto, y no por más voluntad, sino porque estaba tan encendido este mundo que no entendíamos nada. Recién estamos tratando de entender cosas, recién, y esto de entender cosas es bastante difícil, porque tendemos a ajustarnos a nuestros esquemas antiguos. Entonces, si miramos desde, desde lo que es la... La comunicación, los medios de masa, cuando antes no mostraban lo que estaban complicados en televisión. Y después empezaron a la gente a decir, oye, usted tiene que mostrarlo a nosotros. Y después empezaron a mostrar a todos los que le daban y no a los otros. Decía, hasta la televisión tuvo que mirar para otro lado. O sea, mirar donde está el conflicto y no alejarse el al conflicto. Otro ejemplo simple que hablaba, hablábamos en la casa. Murió eh, Patricio Manz y apenas un. Un 30 segundos en televisión y nada más ¿y por qué ese no tenía mucha importancia musicalmente? no, no aparece más entonces eh, ya hay una influencia de todos lados, pero como decía está en todo, donde más se puede ver o observar en los medios de comunicación que nos muestran todos los días asesinatos portonazos y todo lo negativo que nos va llenando de radio y, y pocas cosas positivas este canal hace cosas positivas, cosas más entretenidas donde nos ayuda a reflexionar pero estas conversaciones no son tan típicas de los medios de comunicación eh, por otro lado eh, todo lo que significado la pandemia en estos tiempos tan encerrados en donde tenemos que aprender a conocernos y no nos conocíamos con familia ¿cómo funciona este cabrón chico de 5 años? si lo único que hace es puro lesión, y no se quiere meter en, en, en, en la pantalla 6 o 7 o años y me decimos tengo que estar trabajando yo y este cabrón chico que está regando y que hace el almuerzo y me a mi señora trabajando sin pega es decir y nos inunda la cotidianidad y no sabemos cómo manejarla. No sé cómo manejar a mi señora, a mi esposo, 24 horas diarias durante muchos sí. meses. Sí, y, y las mamás no estaban acostumbradas a criar niños, ya, ya, ya no, ya los llevaban, los lavaban, los dejaban bien no, no en el colegio y se iban a trabajar y después los, de, los traían de vuelta a la casa. Se, se perdió un poco eso de la mamá que está todos los días con los niños y los ayuda en la educación, que es fundamental. Oye, una cosa cortita, ¿son más violentos los hombres que las mujeres? Porque ¿Por hay más femicidios y no hay tantos homicidios Sí. Eh, yo creo que culturalmente el hombre ha sido preparado para eh, no sentir pena, y cuando siente pena la muestra como rabia. Entonces el hombre va y grita en la casa... Y cuando le pregunto acá en la consulta, ¿por qué gritaste? No, porque me da rabia que me digan eso. Y yo le pregunto, ¿te da rabia o te da mucha pena que han pensando como media hora o menos y ahí se lo humedecen los ojos y dicen, me da pena. Me da pena que mi señora desconfíe de mí, me da pena que mi señora siempre me diga que hago las cosas mal, me da pena que eh, estén conversando siempre ellos, no me incluyan a mí en mis cosas, sin sí, la pena. Hemos aprendido, nos enseñaron que frente a la pena... La demostramos como rabia. Terminamos siempre eh, peleando eh, por cosas que no había que pelear. Y terminamos más confundidos todavía. Entonces, por eso pareciera que el hombre inseguro, el femicida, es un tipo que siente que no tiene mamá, que no lo quiere, que eh, no sirve para nada, que se autoestima está baja, irregular, inestable, y, e inconscientemente construye una familia de edad. La familia de arte tiene que estar la esposa poner todos los días, amándose, mirándose a los ojitos, felices como los cuentos infantiles. Y eso es una conducta infantil. Y cuando él no puede controlar esa realidad, aparece el chico con pataletas, en donde le va a botar a la mamá, pero aquí es con un cuchillo o con una pistola. Claudio Cornejo, ¿qué quieres que te diga? Se nos acabó el tiempo, así que te voy a tener que despedir. Oye, eh, pero ha sido bastante... Oye, pero ha sido bastante esclarecedor en realidad esto de hablar de la xenofobia, del racismo, de la violencia, de la intolerancia, ¿no? Tenemos intolerancia ante cualquier cosa, nosotros decimos algo y alguien dice ¡No! O sea, no es, no es un... ¿Sabes que no? A mí me gustaría que... No, no, no es. Es inmediatamente la defensa como que nos estuvieran atacando muy fuertemente. Eh, menos mal que... Eh, existen psicólogos en este mundo, eh, ahora eh, parece ser que cada vez se ha ido agrandando más el, la, eh, la posibilidad de asistir a un psicólogo y sobre todo se ha ido quitando el estigma de que uno ah, va al psicólogo, ah, está loco, eh, ¿no? Eh, así que espero, espero en realidad que esto, bueno, tenemos mucho más para hablar todavía, pero espero que se vaya resolviendo de a poco, ¿no es cierto?, que vayan eh, eh, morigerándose un poco las, eh, la tempestad. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. De nada, pues bien, cuando quieras, y saludo a todos los auditores que hace tiempo no nos veíamos, pero estamos siempre en contacto. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Yo creo que más que... Eh, poder resolverlo, les dejamos un tema de conversación, ¿no es cierto?, para hoy día, para que lo reflexione, para que lo converse con su marido, con su señora, con sus hijos, con la familia, con los vecinos, que, que se fije cuando, a ver, le dejaron el tarro de la basura justo frente a su casa, no llegue y le tire la basura a la vecina, lléveselo de vuelta. Y cuando la vea por ahí, le dice, oye, trata de no dejarme el tarro de la basura aquí, por favor, déjalo frente a tu casa. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Tiempos de Coronavirus. Se despide. Hasta mañana, ¿les parece?